y si no le interesas, entonces no le ruegues. Si no te escribe, es porque no te extraña, si no te extraña, simplemente no te llama, y si no te llama, es porque no le interesas, y si no le interesas, entonces no le ruegues. Fácil, no te compliques la vida. Muchas veces nosotros nos la pasamos buscando señales para saber si alguien nos ama de verdad o no. A veces consultamos a amigos, tratamos de encontrar esas señales. Existen personas que te hieren más de lo que tú te mereces, porque tú les amas más de lo que ellos se merecen. Y esto se debe muchas veces a que más que amor, lo que tenemos es una sensación de aferro. Una sensación de dependencia, porque sentimos que sin el amor de la otra persona, simplemente no podemos vivir. Por eso hoy quiero invitarte a esta reflexión compartiendo contigo una serie de pasos importantes, que debes emplear, para que por fin, puedas dejar de rogar y mendigar amor a alguien. Te recomiendo ver el video hasta el final, porque lo que vas a descubrir en este video, te ayudará a por fin dejar de pensar tanto en esa persona, que ya te demostró con hechos, que no te ama. Número 1. Comprende que no necesitas de nadie para ser feliz. El amor va más allá de ser una mera pulsión o la necesidad de poseer al otro de forma desesperada, y sentir que la vida se te va, sin que el otro esté a tu lado. Verás, esa sensación de dependencia existe solo cuando eres un bebé. Sin el afecto y el cuidado de tus padres, y el efecto mismo del apego, literalmente morirías porque no habría nadie que embalara por tu bienestar y tus necesidades. Sin embargo, cuando eres adulto ya puedes responder por ti mismo, por ti misma, ya no necesitas de nadie para poder existir, pues ahora te puedes autosostener solo o sola. La sensación de sentir que sin el otro, la vida se te va, es una percepción infantil, casi de personalidad de copo de nieve, de una persona que ve en el mundo un lugar hostil y que debe cuidarse de él. En cierto modo el adulto y el bebé ven el mundo como un lugar inseguro. La diferencia radica en cómo cada uno de ellos se relaciona con el exterior. El bebé se protege y busca el cobijo en alguien más, para que no le pase nada. El adulto confronta la hostilidad y puede hacerle frente, entiende que el mundo puede llegar a ser un lugar inseguro, pero entiende que está facultado para poder lidiar con él. Cuando tú sientes que no puedes vivir sin la otra persona, cuando sientes que tu felicidad o tus ganas de vivir, dependen por entero de que el otro te ame, es porque aún hay una parte de tu interior, que aún no ha hecho la transición de crío a persona adulta, y una parte de ti, es aún una niña, o un niño acurrucado y asustado en una esquina. Así que el primer paso para dejar de mendigar amor, es entender que tú, no necesitas de nadie para ser feliz, que existe la interdependencia, es la capacidad de todo adulto, de compartir sus recursos y sentimientos con otra persona, para poder gozar mutuamente del aporte que cada uno da a la relación. Algo así como el vendedor de tomates, intercambia su cosecha con el vendedor de cebollas, ambos se benefician del intercambio de sus productos, así una persona que es fuerte, independiente y capaz, puede intercambiar su felicidad, por la de la otra persona, y ambos verse mutuamente beneficiados. Número 2. Aprende a vivir en soledad. La soledad es una tremenda forma de aprender a independizarte, porque cuando estás solo te das cuenta que puedes vivir sin necesitar de nadie, aunque si bien es cierto, somos animales sociales, también somos capaces de poder permanecer solos por algún tiempo. Eso nos permite conocernos, nos permite entender que lejos de otra persona estamos nosotros, y que en la quietud de nuestros pensamientos, e inmersos en el lago de nuestras ideas, somos nosotros, y que realmente no estamos solos, nos conservamos, nos tenemos, y podemos afrontar cualquier cosa que la vida nos arroje, porque estamos facultados para hacerlo. Tenemos brazos y piernas, tenemos manos, tenemos voz y vista, podemos hacer lo que queramos, y estando solos podemos darnos cuenta, que podemos vivir por nuestra cuenta, y que estar con alguien es una elección personal, y no una necesidad de vida o muerte. La soledad aporta ese sentido de independencia, porque comprendes que puedes ser tú, sin necesitar de nadie, puedes ser tú, sin sentir que la vida se te escapa. La soledad es un lugar perfecto para desarrollar tu madurez, porque pronto te das cuenta que puedes caminar sola, puedes caminar solo, te das cuenta que ya no eres un niño, y que ahora te puedes valer por ti mismo, por ti misma. Es ahí donde te das cuenta que no necesitas derrucar a otra persona a que te ame, porque te preguntas, ¿con qué objeto lo hago? ¿Para qué suplico por algo que no necesito? La soledad te da ese sentido de libertad e independencia que te hace preferir a alguien. Y darte cuenta que el amor no es una necesidad, pero sí un lujo. Número 3. Evitar no es cobardía, es simple inteligencia y prudencia. Evitar a las personas, evitar a ciertas personas, alejarte por un tiempo, no es cobardía. Es libertad de elegir si deseo o no amar, es libertad de decidir si vas a estar inmerso en una relación o no. La libertad implica que eres tú responsable de lo que crees es bueno para ti. No tienes que estar en una relación solo porque alguien te obligue, no tienes que aferrarte a nadie solo por aparentar ante la gente, el amor debe surgir como un acto de libertad de tu parte, sin que nadie te lo imponga o te obligue a que ames, es una decisión consciente, es una manifestación de la propia voluntad que te dice que ahora eres tú quien elige Debes ser capaz de aprender a pasar tiempo solo, sola, para poder experimentar esta sensación de libertad y desapego, que te arroja a los brazos de personas que no tienen intención de estar contigo. El amor que proyectas sobre ti mismo, sobre ti mismo, es más evidente cuando estás solo, cuando no hay nadie en la habitación para recibirte, y sin que nadie te invite a tomar un café. Si fueras tú, proyectada en otra persona, ¿qué harías por esa persona? ¿A dónde le llevarías a comer? ¿Qué películas van a ver? La realidad es que el amor que podamos proyectar en nosotros mismos, tiene mucho más que ver, que el amor que otros proyectan sobre nosotros, porque este último, es el reflejo de lo que nosotros hemos expuesto a alguien más, y no, no digo que tengamos que desesperarnos si alguien llegó 10 minutos tarde, o por el trabajo se le complicó relacionarse con nosotros, hay gente que aunque quisiera, sus posibilidades, a veces económicas y de trabajo, no les permite estar aquí, y eso está bien, sin embargo existen otras que las domina su inseguridad y se escudan detrás del trabajo o la propia economía, para decir que no pueden o no tienen el tiempo. Estos últimos, a estos últimos, hay que dejarlos marchar. Número 4. Y si tú no le interesas, no le ruegues. El amor es una sinergia, una compaginación o un encaje entre dos intereses que se funden y se hacen un equipo. Son como dos piezas de un solo rompecabezas, que al armarlo, queda la pieza terminada. El amor, sin el interés del otro y sin el interés propio, no puede funcionar. Uno no puede pretender abrir un negocio, esperando ser uno el interesado. Las demás personas que trabajarán con nosotros, también deberán estar interesados en emprender. Y en el amor, es lo mismo, el interés es quizás una de las demostraciones más potentes de amor que existen, porque eso es lo que mueve a la acción. La otra persona se esmera por hacer que esto que hay entre ambos funcione. Cuando hay carencia de interés, entre las dos partes el rogar, se hace innecesario. Porque no es eso lo que mueve la voluntad ajena, solo el interés. Rogar puede servir por un tiempo, pero resulta desgastante y cuando volteas hacia atrás, te das cuenta que estás perdiendo tus mejores años en una persona que no lo merece. Es una sensación de impotencia como si fueras por la calle y alguien te robara tus pertenencias. Así es se siente rogar se siente como si te quitaran algo, y no pudieras hacer nada. Si tienes que rogar, entonces ese amor no vale la pena, y nunca será para ti. Por muy guapa que la chica esté, por muy atractivo que el tipo esté, toda esa belleza, todo ese atractivo, jamás lo podrás disfrutar a plenitud. Da igual que tan inteligente, capaz o interesante se vea esa persona, si no le interesa, o no te puede dar su amor es solo una promesa vaga de amor. Un ejemplo es este, un hombre, dueño de una granja, un día dijo a sus obreros, que escrito en la pared quedará, que todos los trabajadores podrán llevarse la mitad del trigo que se cosecha. Ver ese letrero en la pared, era muy bonito, el único problema, la sequía llegó a ese lugar, tanto que no hubo trigo que repartir entre los obreros. La persona que te hace rogar, es como esa pared con una hermosa promesa de amor eterno, con el único problema, que no hay amor eterno para dar. Número 5. Sé honesto, ¿te pueden amar? A veces somos como estos obreros, viendo la pared con ese bello mensaje de distribución de trigo para todos. Nos dejamos llevar por esas letras tan coloridas, que nos olvidamos que quizás, la granja para la que trabajamos, ya no cosecha trigo. Lo mismo pasa con una persona, puede que la persona con la que estemos, y que nos prometa mucho amor, tenga un corazón tan lleno de sequía, que ahí no hay amor para ti. Debes preguntarte entonces, más allá de las promesas, si el amor que dice querer darte existe. Hay gente que promete lo que no tiene, y debe ser capaz de vislumbrar, si posee aquello que dice que te puede dar y debes ser muy honesta, honesto contigo mismo. Hay mujeres que aún creen que su pareja dejará a su esposa actual por ellas. Hay hombres que aún creen que son el único en la vida de una mujer, cuando la evidencia ya demostró que ella ya tiene otro novio, y está ahí esperando a que esa fantasía sea real. Sé honesto, sé honesta, no te mientas, no ruegues, no vale la pena.